Eh, el procedimiento de la, de la sección del día de hoy y es hay una parte que es calor de reacción en este caso las reacciones químicas eh, producen liberan calor o absorben calor al ambiente y bueno y eso de esa manera las clasificamos como endotérmicas o exotérmicas en este caso vamos a realizar una primera reacción que es hidróxido de sodio sólido eh, cuando lo disolvemos en agua para formar una disolución acuosa, pues esta es la reacción, hidróxido de sodio sólido. Eh, en presencia de agua produce sodio acuoso y ion e hidroxilo acuoso. Eso libera una cantidad de calor. En la reacción 2 eh, vamos a poner a reaccionar, valga la redundancia, el hidróxido de sodio sólido con una disolución acuosa de ácido clorhídrico. En este caso, pues tenemos la reacción. La disolución acuosa de ácido clorhídrico, pues es iones hidrógeno y aniones cloro, esa es la disolución acuosa, con, en presencia del hidróxido de sodio, pues va a reaccionar de la siguiente manera. El hidróxido de sodio en disolución, como ustedes ven la reacción de acá arriba, libera sodio y libera OH. Ese OH- con este H+, que está presente en la disolución del ácido clorhídrico, va a formar agua. ¿sí? Esa agua va a pasar a ser parte de la disolución y vamos a tener... Eh, Sodio acuoso y cloro acuoso, que esto eh, al final va a formar cloruro de sodio. Y en la reacción 3 eh, vamos a tener hidróxido de sodio acuoso y, y ácido clorhídrico acuoso. Esas dos mezclas las vamos, las vamos a permitir que interactúen. Vamos a producir agua, sodio acuoso y cloroacuoso. Eh, de esta manera tenemos tres reacciones y vamos a medir allí los calores específicos para, perdón, la, el calor desprendido en cada una de esas reacciones, aquí están los procedimientos. Procedimiento 1 para la reacción de hidróxido de sodio, procedimiento 2 para hidróxido de sodio sólido y ácido clorhídrico y la reacción 3 donde tenemos hidróxido de sodio y ácido clorhídrico o acuoso donde van a interactuar. Para cada una de estas prácticas, bueno, eh, esto, de estas tres reacciones, hay que construir una tabla y con, que va a tener los siguientes encabezados, reacción, cantidad de hidróxido de sodio, temperatura inicial, temperatura final, ustedes van a determinar el calor liberado. Y bueno, esta tabla la van a completar, completar para las tres reacciones, van a hacer una diferencia de la reacción 2, que es la reacción más completa, reacción 2 menos la reacción 1 y 3, eh, ahí van a obtener los resultados de calor, va a proponer uno, una explicación eh, para ese, esos resultados de calor. Y en el último punto, perdón, el, el segundo procedimiento, el último punto pues son las preguntas que ustedes ven acá, vamos a determinar el calor específico de un metal eh, utilizando la técnica de la temperatura de equilibrio. En este caso pues vamos a tener, eh, vamos a tener cobre. Sí, lo vamos a calentar, eh, luego lo vamos a poner en interactuar con agua y vamos a determinar la temperatura de equilibrio. Con la temperatura de equilibrio, pues, vamos a determinar el calor específico. Entonces, eso lo vamos a hacer tanto para el cobre como para la plata, zinc, eh, plomo y magnesio. De esta manera, pues, vamos a organizar de menor a mayor los, estos metales por, en función de la capacidad calorífica. Y bueno, hay que calcular además la capacidad calorífica molar, que es, bueno, dividir el calor específico entre eh, las moles. Y estas preguntas que ven acá, son tres preguntas. Una muestra de 30 gramos de agua se calentó de una temperatura inicial de 18, a una final de 57, ¿cuántas calorías ha absorbido el agua? y determina el calor en julio si no pasan a calorías? ¿Qué más tenemos por acá? Una muestra de 80 gramos de... Se calentaron a una temperatura de 99.5, se le añadieron 50 gramos de agua que estaba a una temperatura. Pregunta: ¿Cuál es la temperatura de equilibrio para las esferas? Eh, calor específico de las esferas. Y la pregunta: 3, ¿Durante los carnavales de Brasil 2021, que no se van a revisar, después de su primer año en la Universidad del Atlántico, ustedes como estudiantes consiguen un trabajo en una tienda con Valdés, hay un profesor excéntrico de química que le gusta mucho el café y todos los días va y pide café, a 200, pide café a 65 grados centígrados, exactamente una cantidad de 250 mililitros, y pasa que la máquina expendedora de café, la máquina que le bota el café, bota el café a 95 grados centígrados, y usted tiene, en, en otro recipiente tiene leche que está a 7 grados centígrados, Usted debe mezclar el café con la leche para que la temperatura eh, sea de 65 grados centígrados. Entonces va a determinar la cantidad de café y la cantidad de leche que van a mezclar para obtener esa temperatura final. En este caso tiene que ser más café que leche. ¿Qué más le digo por aquí? Bueno, hay que asumir lo siguiente, que tanto el café como la leche tienen el mismo calor específico del agua, 184 julios sobre gramos por grado centígrado. centígrados, y una densidad de 0.997 gramos por mililitro, van a determinar la cantidad de mililitros de, de leche, y la cantidad de mililitros de café, para complacer a ese excéntrico profesor, que quiere un café a una temperatura ideal de 65. Esto lo van a hacer teóricamente, o sea, lo van a hacer teóricamente, y van, van a cargar aquí evidencias, eh, fotos, bueno, screenshots, capturas de pantalla, y los van a subir. ¿Qué les estoy pidiendo acá en, en, en el Google Classroom? Pues, eh, si mal no estoy, ustedes tienen que subir, vamos a ver. Yo miro una... Tengo un momentito, que esto no está todavía... Vamos a editarla, creo que hay. no, acá hay instrucciones. Agárame un segundo, edito esto. Y les creo una copia a cada uno. Pueden editar el archivo. Ahora sí. Y adicional a eso van a, van a subir pues, las evidencias de un archivo aparte. En Este caso el, el archivo está en formato PDF. Pasa que si yo subo. El archivo en formato Word, las ecuaciones que están por acá arriba no se van a ver. Estas ecuaciones, de, estas ecuaciones no se ven. Entonces por eso me tocó convertirlo a PDF y subirlo. Entonces ustedes van a, a ver el archivo PDF, van a generar un .doc o un archivo de Word aparte y ahí van a subir las evidencias. Entonces, eh, ya les hago una pequeña demostración de qué es lo que hay que hacer, cómo se va a trabajar. Les digo nuevamente, pueden trabajar en grupos de en parejas. Y si me regalan un segundo, ya les activo el Chen Collective un momentito. Bien, sigamos entonces, eh, ya les explico qué es lo que hay que hacer, igual en, en los archivos, están los links, y se me, bueno, ya al final se me había olvidado comentarles que el del café con leche está, el ejercicio del café con leche también está aquí en chencolecti así que lo pueden usar. Bien, antes de proceder con todo, pues voy a... Voy a cargar aquí el, la copa esta de tirofón, subir aquí el zoom, dar una captura, y me la voy a llevar para OneNote. Note. Bien, pongamos que aquí puedo cargar esto que acabo de copiar acá. Este es un calorímetro con el que se trabaja en el laboratorio. O básicamente en el laboratorio de química para medir de calor utilizamos este calorímetro. Por lo general, cuando había presencialidad, yo les pedía favor a ustedes que construyeran un calorímetro. En este caso, el calorímetro iba a estar conformado por una botella, por, por una lata, una lata de metal, a la cual ustedes le iban a quitar la cabeza de la lata, le iban a cortar la cabeza, y esa lata la iban a recubrir de icopor y la iban a introducir en un calorímetro este. Pasa es que el, el, el por qué utilizar la lata, porque algunas reacciones químicas que nosotros podemos realizar pueden dañar el poliestireno, pueden dañar el licopor, pero no se, quiere, no se quiere que se dañe la, el calorímetro. ya por eso eh, se utilizaba un metal que era un, un poco más resistente. Sin embargo, pues en esta ocasión no vamos a estar construyendo un calorímetro, sino que vamos a trabajar con el, la copa de de poliestireno Resulta que cuando una reacción química ocurre aquí adentro, supongamos que yo aquí tengo el calorímetro lleno de agua, ¿sí? y a, a, a esa agua yo le puedo medir, o al agua yo le puedo medir la temperatura, está una temperatura inicial. Y resulta que si en, en el agua ocurre una reacción química, cualquiera que sea, vamos a, a considerar que aquí ocurre una reacción A más B, produce C, y esa reacción química en estas condiciones produce un calor, o absorbe un calor. Supongamos que esta reacción, esta reacción A más B produce C, es una reacción exotérmica. Es decir, voy a escribirla por acá A más B, produce C. Esta reacción libera calor al ambiente. Vamos a, a asumir que libera Q. Ese calor que liberó la reacción A más B produce C. Es entonces absorbido por el agua. Y como el agua está absorbiendo calor, eso va a generar un incremento en la temperatura del agua. ¿Sí? Va a generar un incremento en la temperatura del agua. Y conociendo que como son dos sistemas que están interactuando, el sistema de la reacción más el agua, entonces sí, sí... La reacción, esta, la reacción, esta genera calor o libera calor. En este caso lo está perdiendo porque pues, se libera al ambiente y aquí en el ambiente es el agua. Esto debe ser igual al calor que gana el agua. Entonces, para determinar el calor de, la, de una reacción en fase acuosa, yo lo que hago es determinar el aumento de temperatura del agua y ese aumento de temperatura va a representarme un calor para aumentar esa temperatura, y a partir de esos datos, pues yo no puedo llegar al calor que produce la reacción. Entonces, de eso se trata la primera parte del laboratorio, de establecer equilibrios térmicos. Azul es el agua, y verde es la reacción. Hay diferentes tipos de reacciones, en este caso vamos una reacción de, en donde el hidróxido de sodio, Cambio. cambio, ¿qué pasa? Bien, ahora sí, una reacción del hidróxido de sodio sólido va a producir eh, iones sodio, calión sodio, más anión hidróxido. Eso va a liberar un calor y ese calor va a ser absorbido por el agua. Y el aumento de temperatura del agua va a representar en el calor que genera esta reacción. De esa misma manera se va a proceder con las reacciones siguientes. Y, bueno, el procedimiento está, está explicado, está básicamente dicho. Vamos a cargar este recurso, Syncolective Org VLAB 138, que se corresponde a la sección de... corresponde a la sección de calorimetría eh, me regreso y empezamos de cero. El termoquímica. Esta es la página de chencolepti.org, Virtual Labs. Entonces vamos a la sección de termoquímica, o, o a esta que ustedes ven aquí, termoquímica, o esta que ustedes ven acá, termoquímica. Cualquiera de las dos me va a proporcionar un menú desplegable, en donde yo voy a cargar exactamente para, esta, para este laboratorio, para esta primera reacción, voy a cargar exactamente el último que dice calores de reacción ley de Hess. Le damos clic allí y esperamos a que cargue el laboratorio virtual. Ahí está. Ya cargo el laboratorio virtual y aquí tienen pues todos los materiales que vamos a estar encontrando acá porque nos está pidiendo el procedimiento. En este caso, vamos a determinar la reacción de hidróxido de sodio sólido en agua. Entonces el procedimiento A la partida de la reacción 1 me pide que cargue ciertas cosas de, de la vidrería me pide que cargue una probeta grabada de 50 mililitros pues yo tengo que irme aquí a vidrería que es esta opción Glassware, y voy a seguir los graduados en inglés es probeta bueno claro, que en español es probeta de 50 entonces voy a cargar la probeta de 50 aquí la ubico esta la E50, la doy clic y se, se carga automáticamente allí. La voy a dejar por un lado. Y adicional a esto debo cargar una copa de poliestireno expandido y copor ¿Esa en dónde la encuentro? Pues me tengo que regresar aquí al Stock Group. Y eso no la encuentro aquí. Creo que sí, que tienen otros. Está el hook O, aquí en herramientas. No, herramienta no está están en la misma vidriería, pero donde dice otros. Eh, la copa de poliestireno que está. Pónganse como espuma. Una espuma. ¿Qué más cargamos? Eh, vamos a cargar del menú herramientas, del menú tools. Vamos a cargar la balanza. Todo listo. Vamos a cargar ahora la balanza. Esto eh, es el menú tools. La, la escala o la balanza, pues ahí está. Que más cargamos y del almacén de reactivos de Solutions, de ahí vamos a cargar eh, agua destilada y el hidróxido sólido. <coughs> de solution aquí tenemos entonces agua destilada. Le doy clic. Creo que hay un WordPain en full, pero vamos, vamos a mover esto para acá para que pueda entrar bien ahí. Esto es room, agua destilada, ahí está. Ya llegó el agua destilada. Nuevamente del stock room eh, el hidróxido de sodio. Está por aquí hidróxido de sodio sólido. Entonces el hidróxido de sodio, si ustedes recuerdan de química de escuela, saben que es una base fuerte. Entonces la vamos a encontrar aquí donde dice bases fuertes. Perdón, donde dice sólidos. Y vamos a tener el hidróxido de sodio sólido. Eh, voy a mover el, el agua destilada para abajo para que pueda captar el hidróxido de sodio. Nuevamente, ¿en dónde lo encuentro? Pues lo encuentro en la opción Solutions y la opción Sólidos, ahí está, el hidróxido de sodio, lo cargo ahí, dentro el hidróxido de sodio. Bien, pues ya tengo todo para hacer la primera reacción, tengo el hidróxido de sodio sólido, tengo la probeta de 50, tengo el, la copa de icopor, está a 25 grados centígrados y aquí todo está a 25 grados centígrados, entonces... Notan la temperatura, aquí cada vez que yo selecciono un ítem, un ítem aquí en un menú que se llama Information, que me muestra la información, me dice qué es la cosa y a qué temperatura está. Entonces, por ejemplo, esta cosa, aquí es una, un cilindro graduado de 50 mililitros, tiene un volumen de 0 mililitros, tiene nada, está vacío, y está a una temperatura de 25 grados centígrados, 5 degrees, y está un pH de 7. Bueno, todo, todo aquí está a 25 grados. ¿sí? Y todo está a un pH de 7, entonces tenemos condiciones eh, impecables para trabajar. Ojalá y fuera así en el laboratorio real, real. Vamos a ver cuál es el procedimiento a seguir. El primer procedimiento A, ah, ya está todo. Y era cargar cosas. hicimos aquí simplemente cargar todo de, de, de este laboratorio, 138. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a transferir 50 mililitros de agua destilada del contenedor de agua destilada, obviamente, a la probeta graduada y vamos a registrar la temperatura del agua. Obviamente va a ser 25, que vamos a transferir 50 de agua destilada al contenedor de la probeta graduada. Entonces tomo el agua destilada y la ubico sobre la, la, el cilindro graduado o la probeta. Vamos a, a cambiarle aquí los nombres para que... Cambiarle aquí el nombre, el name, vamos a colocarle aquí, agua destilada, el name, colocarle aquí a esta probeta, probeta de 50, el name, y este vamos a colocar, bueno, más le decir el nombre, vamos entonces ahora a tomar el agua destilada y la vamos a colocar sobre la probeta y vamos a transferir 50 mililitros, entonces, Aquí no se le está pidiendo que hagan eh, transferencia realista, sino vamos a hacerla precisa. Lo que vamos a transferir son 50 mililitros de agua del contenedor a la propia. Entonces ya lo colocamos encima. Aquí le, le indico eh, que va a transferir exactamente 50 mililitros. Y le doy pull Y ya cierro esto. Le doy la X. En este momento ya puedo retirar el agua estilada. Vamos a dejarla allí por cuestiones de estética y listo ya tengo una probeta con 50 mililitros de agua y ya he resuelto la parte B del laboratorio ya eso está, está resuelto ahora vamos a la parte C y es que vamos a pesar un gramo de hidróxido de sodio un gramo en la copa de poliestireno expandido para ello vamos a posar situar la copa de poliestireno expandido sobre la balanza. Le vamos a presionar el botón TER para que se coloque en cero el volumen, perdón, la masa. Y vamos a pesar la cantidad de hidróxido de sodio sólido. Listo, entonces vamos a realizar este procedimiento ahora. Este procedimiento me indica pesar un gramo de hidróxido de sodio directamente en la copa de poliestireno. Tomo la copa de poliestireno que está. Vamos a cambiar el nombre poliestireno o copor, como se conoce aquí en nuestro país, Colombia. Listo, entonces colocamos el poliestireno expandido o y vamos a colocar sobre la balanza. Allí cuando se va, aparezca un signo más, ahí la suelto, y esa copita de poliestireno pesa 9.71 gramos, ¿Quién no, ¿quién no creyera? Pesa casi 10 gramos. De todos modos, vamos a darle aquí el botón ter ¿Sí? No funciona otra vez. Colocamos esto aquí, botón TER. Bien, no funciona. Eh, era de esperarse, entonces de todos modos vamos a pesar un gramo. Y aquí me está dando que la masa es 9.7144 gramos. Por ende, si yo quiero pesar un gramo, pues voy a tener que llevar este peso a 10.7144 gramos. Tomo aquí el hidróxido de sodio, lo ubico directamente sobre la copa de poliestireno. Miren que, que aquí básicamente yo puedo hacer varias cosas. Eh, cuando yo coloco el poliestireno sobre el copor, se sitúa allí. Y cuando coloco el hidróxido, lo debo colocar situar sobre el recuadro que dice poliestireno y copor. ¿Sí ven que poliestireno y copor? Porque lo puedo colocar por fuera, deseo colocarlo allí encima. Eh, bueno, esto que le paso. por ahí arriba. Ah, vamos a subir la balanza, vamos a dar el agua destilada. Vamos a colocar esto nuevamente y vamos a colocarlo allí. Ahora sí, la masa va a ser en gramos, un gramo le damos pour, pin, le damos cerrar a esto y listo, ya está el hidróxido de sodio allí en una masa de 10.7144. Recordarán, recordarán ustedes que antes medía 9.744. Pues ya tenemos aquí el icopor con hidróxido de sodio. Ahora lo que vamos a hacer es una reacción de dilución. Es decir, vamos a poner a reaccionar el agua con el hidróxido de sodio. Recordarán ustedes cuando estábamos viendo cómo se formaban las disoluciones. Las moléculas de agua y sus dipolos se van a poner a interactuar, vamos a hacer acá el, la, en la ejemplificación tenemos aquí hidroxido de sodio, vamos a, a por aquí la molécula de hidroxido de sodio, NA ¿verdad? NA unida a un grupo de hidroxido o H esto, bueno, más o menos puede ser así, tenemos aquí el átomo de sodio negro tenemos por aquí el átomo de oxígeno. Y tenemos por acá el átomo de hidrógeno. Como que está la molécula de hidróxido de sodio. Esa molécula va a reaccionar con moléculas de agua. La molécula de agua tiene un oxígeno unido a dos hidrógenos. Recordarán ustedes que la molécula de agua eh, tiene un dipolo, es decir, tiene regiones de la molécula que son parcialmente negativas o con carga negativa alrededor, y tiene regiones de la molécula que tienen carga positiva alrededor, es decir, sobre los hidrógenos vamos a tener una región con carga positiva y sobre el oxígeno vamos a tener una región con carga negativa. Esas regiones van a empezar a interactuar en forma de dipolo, con la molécula de hidróxido de sodio, que es una molécula iónica. Recordarán ustedes que la interacción del sodio con el hidróxido, con, ion, con este ion hidróxido, es netamente iónica. Ustedes pueden calcular el, el carácter iónico utilizando diferencias de electronegatividad. Bien, entonces alrededor del sodio, en un, bueno, el sodio tiene de la familia grupo 1, la periódica, entonces estos metales alcalinos tienen la capacidad de perder un electrón para cumplir su objeto, y ustedes saben que los electrones tienen carga negativa. Cuando un átomo pierde un electrón se carga positivamente, entonces alrededor del sodio vamos a tener una carga positiva. Alrededor del sodio. Y alrededor del oxígeno pues vamos a tener nuevamente una carga negativa. Inclusive de mucho más magnitud porque este oxígeno se va a tomar ese electrón que perdió el sodio y lo va a incorporar a su, a su núcleo, perdón, a su, a su nube electrónica y vamos a tener una carga negativa alrededor del, hidro, del oxígeno y una carga positiva alrededor del hidrógeno. Entonces este dipolo del agua va a empezar a, a ubicarse, a orientarse con respecto a esa, a esa carga que tiene la molécula de hidróxido, dado que hay muchas más moléculas de agua que moléculas de hidróxido. Entonces esto va a empezar a ubicarse. Las moléculas de agua van a empezar a ubicarse. ¿Qué pasa aquí? Las, esto. Van a si me esto. Las moléculas de agua van a empezar a ubicarse por aquí. El otro. acá tenemos otra molécula de agua que van a empezar a ocuparse por aquí por acá tenemos otra molécula de agua que va a empezar a interactuar por aquí y lo que va a propiciar es que se rompa el enlace iónico sodio hidróxido, hidróxido. este enlace que que aquí que ya borre, que, que se formaba originalmente se va a romper. Entonces los iones de sodio se van a ubicar en una esfera de hidratación y los iones de hidróxido pues, se van a ubicar en su respectiva eh, esfera de hidratación. Esto lo que va a hacer es aumentar la concentración de iones hidróxido, iones eh, pH menos que tiene el agua. Si ustedes recordarán de la escuela también, sabrán que el pH una medida de la concentración de iones hidróneos, pues para una disolución neutra va a ser igual a POH. Ya la reviso y esto va a ser igual a 7. Reviso por acá. ¿Hay alguna duda aquí? No. No había duda. Sigamos entonces. ¿O alguien levantó la mano? El también de Gustavo, dale Gustavo y dice que levantaste la mano, es decir que interactuaste. Ah no no no entonces no no no no. Habré <risa> puesto este cómo se llama aleatorio así moviendo pulsando. Dale dale, es que aquí usted puede levantar la mano y a mí me suena a ti y y pues dice bueno me toca prestarle atención a quien levantó la mano. Bien sigamos. Entonces una disolución neutra. En, en el agua neutra, vamos a tener que el pH y pOH van a ser igual a 7. Y bueno, hay una regla que ya lo vamos a ver cuando veamos equilibrio en disoluciones acuosas que el pH más el pOH. Esto va a ser igual a 14. Eh, bueno, esto viene de la velocidad de disociación del agua, básicamente. Entonces, como, como el pH es una medida de la concentración de iones hidróneos, eh, al disolver hidróxido de sodio, lo que va a aumentar en el agua es la concentración de iones hidróxido. ¿Sí? Eso va a hacer que el pH aumente. Perdón, el pH aumente porque la cantidad de POH va a disminuir. Perdón, la, sí, la cantidad de POH va a disminuir, por ende el pH va a aumentar. Entonces cuando yo mezcle esto, el hidróxido de sodio con el agua, voy a esperar un aumento de pH. Es decir, voy a esperar que el pH eh, aumente de 7 a cierto valor por encima de 7. Sabrán que la escala de pH de 0 a 7 es ácido, y de 7 a 14 es básico. Entonces, como estoy subiendo una, una base en agua, voy a esperar que el pH se ubique en esta parte de la escala de pH. Bien, entonces ya sabemos qué es lo que va a ocurrir. Sí, ¿sabemos qué va a ocurrir? Va a ocurrir que cuando yo agregue el agua, esta agua que está aquí, cuando la agregue aquí, al poliestireno este, se va a producir eh, el rompimiento de enlaces, se van a formar esferas de hidratación, interacciones intermoleculares, puentes de hidrógeno, enlaces de hidrógeno, y todo eso conlleva a un, a un calor, a un, bueno, el rompimiento de enlaces libera calor, libera energía, todo eso conlleva a un aumento en, en el calor, en la temperatura ese aumento de temperatura pues va a ser, o lo vamos a representar como el calor de la reacción. En este caso, pues, presten atención que acá decía, eh, bueno, listo, esto ya lo hicimos, ya empezamos esto, pues ya está. Listo, y vamos ahora con la, parte, con la parte D, que es agregar básicamente los 50 mililitros de agua destilada en la probeta, que están en la probeta, en la copa de poliestireno, yo vamos a registrar la temperatura más no es alta. Este paso es crucial y ustedes tienen que tener en cuenta que la temperatura, este, cuando yo agregue esto sobre esto, eh, aquí va a haber un, un cambio en la temperatura. Eso hay que registrarlo. Pues si no lo pueden registrar con un screenshot, registren de manera visual. Y, y bueno, aquí ustedes dirán en cuanto al aumento de temperatura. Voy a robar esto para acá. Como coger esto para acá y esto para acá. Para, y cuando lo agregue se vea por lo menos ese aumento de la temperatura. Entonces, nuevamente tomo la probeta, la sitúo sobre el poliestireno expandido, y ahí todavía no he, no he echado nada, porque bueno, tengo que decirle aquí que aumente que los 50 mililitros, cerrar y registrar la temperatura acá del, del, de la disolución que se va a formar aquí con el poliestireno. Entonces voy a colocar los 50, 50 mililitros, le doy pull, y si ven que ahí aumentó la temperatura hasta que, 30.3, 30.3. Esto, eh, bueno, ahí tienen la temperatura a la cual esta disolución, o sea, ya no está a 25, sino que está a 30.3, es decir, ¿aumentó cuánto? Eh, la temperatura, bueno, la temperatura inicial. Eso, eso, era 26%. 5,3 grados. Y vamos a ver el momento que esto cambia: 30.3 y T sub F era 30.3. ¿Lo Con esto yo puedo calcular el delta T, que fue el aumento de la temperatura, es básicamente T sub F menos T sub I, y esto es igual a 5.3. Centígrados. y ahí tengo el delta T eh, puedo calcular el calor recuerden que la ecuación para determinar el calor va a ser igual a la masa por la capacidad calorífica en este caso eh, el agua por el diferencial de temperatura la masa pues ¿cuántos mililitros tomamos? tomamos 50 mililitros de agua ¿sí? entonces eh, asumiendo que la densidad del agua en este caso a 25 es 1 gramo por mililitro entonces la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Eh, la densidad que son 50, perdón, la densidad que es un grado por mililitro y el volumen que son 50 mililitros, esto me va a dar una masa de 50 gramos y por ende yo puedo determinar el calor de esa reacción de, eso, de dilución. Entonces serían 50 gramos por eh, la capacidad calorífica del agua, este valor deben ya ingresarlo a sus vidas, que es 4.184 julios sobre gramos por grado centígrado por el diferencial de temperatura, que fueron 5.3 grados. Y eso da 5, por 4, 20 por 5. Cuenta por cuatro por cinco punto tres, da mil ciento ocho y listo, ya determinamos el calor que hay en esa reacción por acá. Ahí está, restaura la temperatura más alta y ya está esa, esa parte de la completada. Ahora lo que ustedes van a hacer es lo mismo, pero para estos dos procedimientos que están acá. Eh, hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. Aquí ven que el procedimiento es el mismo para que la reacción 1, pero vamos a reemplazar esos 50 mililitros de agua por ácido clorhídrico 0,5 molar. Es decir, aquí ya no van a agregar el agua en la probeta sino que van a cargar de la, de la stock room, van a cargar eh, ácido clorhídrico strong acid, ácido clorhídrico 0,5 molar, este que, está, este que está aquí. ¿Qué más tenemos por acá? Y en la parte de la reacción 3, eh, perdón, lo mismo, el mismo procedimiento, bueno, son, son diferentes, perdón. Vamos a tomar la probeta de 50, una copa de poliestireno, ácido clorhídrico, un molar, vamos a agregar 25 ácido clorhídrico directamente en el, la copa de poliestireno y el mismo volumen de hidróxido sodio en la probeta. Y lo mismo, van a registrar los, la, los valores de temperatura, con eso van a construir esta tabla. Y van a, pues, una tabla que diga temperatura inicial, pues todos van a estar a 25, la temperatura final va a variar. Y el calor liberado, pues, va a ser el calor que ustedes calculen. Tenemos por acá la reacción para determinar el calor específico de un metal. Pues ahí le digo, son como varios metales. Y en este caso, vamos a cargar el recurso de un virtual LAT 106. Vamos a cerrar esto aquí. Ahí está el link y LAT 106. Y este tiene que ver con otra un laboratorio pero vamos a utilizarlo para eh, determinar calores específicos recordarán ustedes que calor específico era este valor que está aquí eh, lo vamos a determinar para metales en este caso vamos a considerar que el calor específico vamos a interactuar agua con metales Sabrán entonces que el metal lo vamos a subir a la temperatura y vamos a tener una temperatura de equilibrio nos vamos a tener que para el agua vamos a tener masa del agua vamos a tener el calor específico del agua y vamos a tener aumento de temperatura del agua. Esto va a ser igual al calor que pierde el metal, negativo, eh, vamos a tener masa del metal por calor específico del metal, que es el que van a determinar por aumento de temperatura o cambio en la temperatura del metal. Entonces van a determinar calor específico del metal, de ahí despejan el metal, es igual a la masa del agua por el calor específico del agua por diferencial de temperatura del agua. Todo esto va dividido entre, aquí hay un signo negativo, no va dividido entre la masa de metal por el aumento o el cambio en la temperatura del metal. Con eso ustedes despejan para hallar el calor específico. Entonces deben determinar o deben tener en cuenta que la masa del agua, pues la calculan allí o la determinan, eh, tenemos calor específico del agua que es 4,184 julios sobre gramos por grado centígrado, el aumento en la temperatura del agua, eh, aumento en la temperatura del metal, y aumento, perdón, disminución en la temperatura del metal y la masa del metal. Entonces con esta ecuación es la que van a operar para calcular el calor específico de los metales, y luego, pues vamos a organizar de menor a mayor los calores específicos. Entonces vamos a tener metal 1, metal va a ser menor que metal 2, quizás esto va a ser menor que metal 6, etc. Vamos a organizar de menor a mayor los calores específicos. Bien, entonces vamos a hacer el procedimiento no para el cobre, sino para un metal aquí. Vamos a ver qué metales tenemos disponibles por acá. Ahí ¿Vale? hay 5, tenemos plata, cobre, zinc, plomo y magnesio. Ya tenemos plata, zinc, plomo, magnesio y cobre. Bueno, tanto vamos a utilizar el magnesio, Voy a utilizar el magnesio y vamos a determinar el calor específico para el magnesio. Van a realizar el mismo procedimiento, pero reemplazando ahora el magnesio por cobre, después por plata, por zinc, por plomo y así sucesivamente. Listo, entonces del menú, de este menú de vidriería vamos a cargar un beaker de 250, Entonces del stockroom. Cargamos en Glassware un beaker de 250 mililitros. Se colocó ahí encima, por allí. Eh, y una copa de poliestireno expandido de medio herramientas y la avalancha. Entonces ponemos aquí el room Glassware, dice otros, la copa de polistireno, cup Y del Tools vamos a colocar la escala de la avalancha. Espero que esta vez sí funcione, pero bueno. Esto ahí es totalmente random. Entonces, listo, ya esto está. Ya cargamos todo por esa parte. Y aquí la diferencia es que estoy cargando, el, en vez del cobre metálico, estoy cargando magnesio. Ahí está el magnesio. Y con la ayuda de la balanza voy a pesar aproximadamente 100 gramos de magnesio en el beaker de 250. Y, ahí, y voy a ajustar las temperaturas a una temperatura inicial de 100. Entonces, tomo el magnesio. Aquí coloco la, la balanza, que casi nunca funciona. Coloco el bíquero de 250, lo poso sobre la balanza. Situo sobre la balanza. Pesa 100.94. Le voy a un TER, espero que funcione. Sí, sí funciona. Ahora tomo magnesio y lo ubico sobre el bíquero. Y de magnesio tengo que pesar aquí, según este, este procedimiento, 100 gramos. Lo tomo bien ponerle 100 gramos listo ahí se transfirieron 100 gramos lo doy aquí a la x Cierro, voy a traducir aquí un poco yo topo allá quito ahí, ahí está el, el bicket de 250 que tiene magnesio ese magnesio pues según lo que me dice aquí el el procedimiento es que hay que ajustarle las propiedades térmicas a 100 grados centígrados. Entonces para ajustarle las propiedades térmicas simplemente le doy clic derecho, donde dice Thermal Properties, ahí le voy a dar clic, y le voy a decir, mira, esto vamos a colocarlo a 100 grados centígrados, vamos a ver OK, tienen que acá se colocó rojo, la temperatura de magnesio allí dentro es 100 grados centígrados. Con, con el tiempo esto va a empezar a disminuir pero Esperemos que no disminuya tan rápido. Eh, ¿Qué más tenemos que hacer por acá? Bueno, ahí están las temperaturas a 100. Y ahora tengo que cargar 100 de agua destilada en la copa de poliestireno expandido y vamos a restar la temperatura. Aquí tenemos la copa de poliestireno expandido del Stock Room Solutions. Vamos a cargar el agua destilada. Bueno, ya el magnesio ya no lo necesito más aquí. La doy y el derecho remove. Ahora cargo el agua destilada. Y le agrego a la copa de poliestireno 100 mililitros. Vamos a puro. Quito, quito el agua destilada. Le doy aquí remove. Ya no necesito más agua destilada. Ahora tengo aquí una copa de poliestireno que tiene 100 mililitros de agua. Y tengo por acá eh, un beaker que tiene magnesio que está caliente. Que está a 100 grados centígrados. Entonces la temperatura inicial del agua acá es 25. La temperatura del magnesio es 100. Inicial. Esos datos son fundamentales por acá. temperatura inicial del agua va a ser igual a 25 grados centígrados. Y por otro lado tenemos que la temperatura inicial, en este caso del mi metal, va a ser igual a 100 grados centígrados. Ahora, pues, ¿qué creen que vamos a hacer? Pues vamos a mezclar una cosa con la otra, pues según el procedimiento. Bueno, esto ya está completo también. Ahora vamos a transferir el contenido del beaker a la copa de poliestireno vamos a registrar la temperatura de equilibrio. Entonces, vamos a, simplemente tomamos el beaker lo colocamos sobre la copa de polistreno y le vamos a ir que transfiera los 100, 100 gramos. que son 50 militares. Vamos a darle aquí Y vamos a ver dejarle de darle clic sostenido para que eche todo, todo, todo. ¿Listo? ¿Qué pasó? Bueno, algo sucedió mal aquí la temperatura es 25 no me la temperatura debería ser superior pero bien esto algo pasó aquí vamos a remover todo Remove. Víctor, nuevamente vamos a repetir todo el procedimiento agua destilada vamos a agregar esto está 100 el Esperaba que el, el sólido, que es el magnesio, transferirle aquí directamente, vamos a transferir 100 gramos. 100 gramos, vamos a ver. Esto quitamos esto por aquí. Esto, nuevamente, temperatura thermal Properties, 100. Ya supongo que el magnesio debe estar a 100 grados, 100 grados. voy a hacer esto rápido y voy a transferir 100 de agua. A ver si esto funciona. Seguro. No, no funciona. no funciona, entonces vamos a tomar un plan de construcción aquí, regálenme un segundo nuevamente voy a remover esto remover el magnesio el magnesio, la estilada stock room la web okay, el magnesio el, el aquí los 50 hasta aquí el magnesio 100 gramos, vamos full, colocamos esto por acá abajo, nuevamente esto es full, eh, otros, herramientas, manchero de esto a calentar, y si funciona, quiero por segundo, 1.6 cubrir por segundo, calentarlo, la temperatura no aumenta. ¿Qué le pasa aquí con el Yo esperaría que aquí la temperatura por lo menos aumentara dándole uno punto por cada segundo y, sí, esto aquí Segundo, que tiene problemas técnicos. Sí, Voy a ver aquí: derecho, propiedades técnicas. Vamos a Y tenemos agua ahí a 25. derecho, propiedades técnicas? Ay, se me está quemando la balanza. No sé por qué alguien dijo algo por acá. <ríe> no funciona. Pues aquí debería aumentar la temperatura y después disminuirá la temperatura de equilibrio, pero eso no está sucediendo. Algo aquí está ocurriendo. y ahora sí. Pero siguió haciendo eh. Nada. La locura está. Bien, bien eh, regáleme otro momento mientras... Bueno, mientras eh, vayan adelantando los otros puntos, Esos son el punto primero. Yo intentaré solucionar esto as soon as possible y ya les daré respuesta. Regálenme allí unos 5 o 10 minutos y ya les regreso con una solución a este ejercicio. Se van adelantando los otros mientras. Por favor. ¿Cómo solucionar esto? Entonces les tengo una solución para no quedarnos con los ellos. Lo que ustedes van a determinar es la temperatura de equilibrio. Yo les voy a proporcionar los valores de las capacidades caloríficas. Ustedes van a determinar la temperatura de equilibrio cuando se mezclan 100 gramos de agua, 100 gramos de metal y un metal a una temperatura de 100 grados centígrados, el agua está a una temperatura de 25, ustedes van a determinar la temperatura de equilibrio. Si mal no estoy, si revisan sus apuntes, eh, pueden determinar la temperatura de equilibrio. Básicamente esta es la expresión, cómo llegar a esta expresión. masa del agua, capacidad calorífica del agua, paréntesis, temperatura de equilibrio, menos temperatura inicial del agua. Esta temperatura la van a asumir como 25 grados. Esta masa la van a asumir como 100 gramos. Y esta capacidad calorífica la van a asumir como... 4.184 Julio sobre gramos por grado. Esto esta expresión tiene que ser igual a menos la masa del metal por la capacidad calorífica del metal por temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del metal. Esta masa la van a asumir como 100 gramos. este capacidad calorífica yo se la voy a proporcionar para cada uno de los metales y esta temperatura inicial van a ser 100 grados centígrados. Entonces con base en eso ustedes van a despegar de estas ecuaciones la temperatura de equilibrio que creo, no estoy, en una clase de teoría, la demostramos. Eh, bueno, aquí básicamente esto creo que es igual a lo siguiente. La temperatura de equilibrio va a ser igual a masa del agua, capacidad calorífica del agua, temperatura inicial del agua, más masa del metal, capacidad calorífica del metal, temperatura inicial del metal. Todo esto dividido, perdón. Todo esto va dividido entre la masa del agua, capacidad calorífica del agua, más masa del metal, capacidad calorífica del metal. Entonces con eso ustedes determinan la temperatura de equilibrio, entonces en este punto, en este punto, entonces lo que van a hacer es reportar la temperatura de equilibrio. Calcular la temperatura de equilibrio, básicamente. Esto no lo van a utilizar pues, porque no, no funcionó. En principio si ya funcionaba. No? no sé qué le pasa que en Colective. Entonces ya les voy, a dar, les voy a pegar acá en el chat los calores específicos de cada uno de los metales. Por ejemplo, acá tenemos... El primero. este es del cobre, es, okay. es el igual a ese valor en julio sobre gramos por grado centígrado. Lleva el cobre, tenemos el zinc. Tiene una capacidad calorífica de 0.39 sobre gramos por grado centígrado. Tenemos, ¿qué más? ¿Qué otros metales tenemos por acá? Tenemos no del cobre, sino del magnesio 1.020. tenemos por acá, línea .90, y el mínimo 0.90, cuyo sobre, tiramos por grados centígrados y ya para finalizar va el oro 0.5 centígrados. Van a trabajar con estos metales: cobre, zinc, magnesio, aluminio y oro. Esos cinco. Para esos cinco metales van a determinar la temperatura de equilibrio utilizando esta expresión. Tomando 100 gramos de agua, 4.183 calor específico, 184.25 la temperatura inicial del agua, 100 gramos de metal, calor específico pues cada uno de ellos ahí respectivamente. Temperatura inicial van a ser 100, y de esa manera van a determinar la temperatura de equilibrio. Con esos datos, pues, eh, resuelven este segundo punto: la determinación de los calores específicos, que debería ser la determinación de la temperatura de equilibrio para diferentes metales. Básicamente debería ser así, yo la cambiaré por el siguiente. Y ya para finalizar las preguntas, pues son preguntas teóricas, que tienen que convertir de julio a calorías. Y bueno, este último punto, el punto 3, aquí al final dice que demuestre ese punto utilizando Chencoletti, Thermogenic Coffee Cold. Vamos a ver si encontramos ese link. Thermoquímica, coffee product. Vamos a ver si encontramos este termochemistry. Si hay entalpía, coffee problem. Vamos a ver si este bien tiene entonces café. Está a 25. Pues tienen que colocarlo a 65. Tiene leche que está a 25. Tienen que colocarla a 4. Tienen que ver tiene que hacer que no participamos vamos a colocarlo inicialmente a los 95. Pero, pero, pero, pero. Ya, entonces tenemos café a 95 y leche a, leche a 4. Entonces, hay 250 de café. Con los vickers, un vicker de 600, de grande. Voy a transferir allí, qué 100 mililitros de café. café empieza a disminuir la temperatura. Vamos a aumentarle la leche. Vamos a darle 20 mililitros de leche. Bueno, ahí la temperatura. Lo que pasa es que en este Collective, la, él, él tiende a ubicar la temperatura de 25, que es la temperatura ambiente con la cual trabaja. Entonces, por ende, no se. Vamos a agregar 100 de café. Y tenemos 100 de café a 95 y vamos a agregar, qué se yo, si realiza los cálculos, me dio 20 de leche. Ahí está. La temperatura es de 79.8 grados. Pero de hecho, ustedes tienen que realizar los cálculos para que la temperatura le dé 65 grados. 65. Van a realizar los cálculos para mezclar café y leche y que la temperatura de 65 grados. El café le tienen que cambiar la temperatura a 95 y la leche también. Le tienen que cambiar la temperatura a 4. ¿Cómo lo hacen? Pues, le dan clic derecho, propiedades térmicas... Bueno, vamos a empezar de cero, para practicar todo esto aquí. Remove, remove, remove, todo. Bien, entonces, en este laboratorio, el 115, les voy a pegar el link por acá por el chat también, para que lo tengan aquí presente. En ese link, 115, ustedes van a tener en soluciones, van a tener café y leche. Ustedes los cargan, café y también caiga en la leche ambas están a 25 ambas disoluciones están a 25 grados centígrados usted le van a cambiar la temperatura clic derecho propiedades térmicas le van a activar esto que sea aislado del entorno es decir que no haya pérdida de calor es decir que no se enfríe 95 le dan ok allí la temperatura del café se va a mantener a 95 lo mismo van a separar la leche la leche tiene que estar a 4 grados centígrados clic derecho Propiedades térmicas activan este aislado del entorno, te dicen 4, dan ok, y la temperatura de la leche pasa a ser 4 grados centígrados y la del café pasa a ser 95. Ahora ustedes van a realizar los cálculos respectivos para mezclar eh, café y leche, ciertas cantidades, para que la temperatura me dé exactamente 65. ¿Cómo ustedes corroboran eso con ChenColetti? Pues fíjense, ustedes tienen que cargar un bíquer el derecho, propiedades térmicas, y le van a aislar del entorno también, para que no haya pérdida de calor. Y van a agregar café. Si ustedes no hicieron los, los, los cálculos, aquí tienen que tomar un valor, no sé, vamos a toma, tomar aquí 130 mililitros de café. Calculo aquí el. Listo, no está del lado del entorno. Bien, otra vez, remove, bueno, remover líquido, ahí se fue ya todo eso, nuevamente, clic derecho, propiedades térmicas, aislado lado del entorno, ok, reviso a ver si tiene eso, clic derecho, propiedades térmicas, ahí está, ok, ok, listo, entonces vamos a agregar nuevamente de café, vamos a agregar 90 mililitros, que es que yo, vamos a y aquí me aseguro de que la temperatura sea 90, 95, perdón. Aquí la temperatura de pique va a ser 95 mililitros. Esto va a ser lo que le voy a vender al profesor. Esto va a ser lo del profesor. ¿Sí? Ahora le voy a agregar leche. Pues una cantidad de leche que yo tengo que de determinar en unos cálculos. Vamos a agregarle, qué sé yo, 10 mililitros de leche. Vamos y vamos a ver que cuando le agregué 10 mililitros de leche, la temperatura bajó de 95 a 85.9. Vamos a seguir agregando leche. Pues supuesto, ustedes lo, lo van a calcular y lo van a resolver usando cálculos. Agregarle 40 de 82.5. La temperatura es 65. Así que tienen que llegar a ese grano. ¿Tienen alguna duda? Al respecto. No, profe. Bueno, entonces, eh, trabajenle. Eh, si tienen dudas, yo voy a estar por acá. Y ahí tienen ya, pues, lo único que hay que cambiar es la segunda parte del, del ejercicio, de la guía, que aquí no se va a determinar la temperatura. Por, la capacidad calorífica, si no, se van a determinar temperaturas de equilibrio, utilizando pues, los datos que están pegados acá en el chat. Con esos calores específicos para esos metales en particular, cobre zinc magnesio, aluminio y oro. Con esos calores específicos van a determinar la temperatura de equilibrio cuando se mezclan 100 gramos de agua, 100 gramos de metal, y el agua está a una temperatura inicial de 25 y el metal está a una temperatura inicial de 100 grados centígrados. Con eso van a determinar temperaturas de equilibrio. Pueden utilizar esta expresión directa, lo que van a reemplazar aquí simplemente el calor específico del metal. que va a variar porque la masa va a ser la misma. Con eso van a determinar la temperatura de equilibrio. Y listo, y la tercera parte, que son las siguientes preguntas, porque son preguntas de teoría. Y lo único es que en la última tienen que utilizar, bueno, además de realizar los cálculos necesarios. Ah, bueno, la leche está a 7 grados centígrados, yo había anotado 4, está a 7. Y van a asumir que el calor específico del agua es 4.184 y que la densidad es de 0.997 grados mililitros. Con eso van a determinar la cantidad en mililitros de leche que se debe agregar al café, que está a 95, para que la temperatura de equilibrio de esa mezcla de café con leche sea 65 grados centígrados. Y eso lo van a demostrar utilizando. Van a realizar los cálculos y van a demostrarlo también utilizando el Coffee Problem. Que el Coffee Problem lo encuentran ustedes en Coletti buscan termoquímica, energía y entalpía y el primero que les aparece es esto. ahí está ahí le aparece el café le aparece la leche y con eso pues pueden calcular hay que recordar porque, que para cambiar la temperatura le dan clic derecho propiedades térmicas activan la ventanita o la isla aislado del entorno y le ubican la temperatura 95 mismo con la ley de que es derecho propiedades térmicas al lado del entorno la temperatura va a ser 7 y al tienen que generar una mezcla de estas dos para que la temperatura de equilibrio sea 65 listo si tienen dudas yo voy a estar por acá pendiente me dicen cualquier cosa profesor una pregunta ¿Sí, claro? ¿Y a mí? ¿Usted, ¿Usted va a subir el PDF corregido o Como el, que, el que está ahí? Es que no sé si, si lo corrijo o se cambia. Voy a intentar subirlo corregido. Dale, un segundo y lo subo corregido. Pues aquí, no, en teoría, no tendrían que hacer nada de esto. Esto lo voy a colocar aquí, un tryout. out. Esto no, que ahí no. Aquí ya no me termine. La sí. sí. Listo, ya que se encuentra arriba en el classroom es el corregido. Profe, yo precisamente no entendí cómo, cómo se resuelve lo del café. El ejercicio del café. A ver, a ver. Ustedes tienen que partir de, de lo siguiente. Se tiene que establecer el mismo equilibrio. El café está caliente. O sea, tienen el. Está, está caliente y ese está a 95 grados centígrados esa va a ser la temperatura inicial café por otro lado tienen la leche que está a 7 grados centígrados esa va a ser la temperatura inicial del sistema B el sistema A tiene el sistema B le van a generar una mezcla entre estos dos para llegar a una temperatura final de 65 grados centígrados. O Esa va a ser la temperatura final. Con, en, con esta temperatura ustedes pueden determinar ya básicamente los delta T para el sistema A y el delta T para el sistema B. Luego simplemente van a establecer la, la ecuación de equilibrio, es decir, que la masa de A por la capacidad calorífica de A, de a, por el diferencial de temperatura de A, va a ser igual a la masa de B, por la capacidad calorífica de B, por el diferencial de temperatura de B. tenemos, esto es A, y como el café, que es la solución, está caliente, va a perder calor, por ende hay un signo negativo allí, eh, como estas capacidades caloríficas son las mismas, se pueden cancelar de plano en la expresión. Eh, ustedes simplemente van a encontrar una relación de la masa de A sobre la masa de B. Profe, usted está presentando pantalla. Ah, Presentar todo tu pantalla. vamos a empezar otra vez entonces tienen tienen la siguiente el, el siguiente sistema tienen el sistema de café caliente que está a una temperatura temperatura del café coloquemos por aquí va a ser igual a 95 grados centígrados y tienen el otro sistema que es la leche Eh, la leche tiene una temperatura, la temperatura de la leche va a ser igual a 7 grados centígrados. Ambos sistemas ustedes van a mezclar, van a generar una mezcla de estos dos sistemas, para que llegara a una temperatura final, temperatura de equilibrio, de 65 grados centígrados. Con esta temperatura ustedes ya pueden determinar delta T para el café y delta T para la leche. ¿Sí? Luego van a escribir el siguiente equilibrio, la masa el café, pero ojo que yo les di, fue volumen, ¿no? o sea, el café está en volumen, por el, la capacidad calorífica del café, se sube el café, por ese diferencial de temperatura del café, esto va a ser igual a la masa de la leche, por la capacidad calorífica de la leche, por el diferencial de temperatura de la leche. Si ustedes leen el ejercicio, dice que asumir que la capacidad calorífica tanto del café como de la leche van a ser igual a la del agua. 4.184. De hecho, eso lo único que me quiere decir es que yo de plano en esta expresión yo puedo cancelar las capacidades caloríficas dado que van a ser iguales. Al cancelarlas, pues voy a obtener... Bueno, aquí tiene que ir siendo negativo porque recuerden que el café está a 95 y pasa a 65, va a perder calor. Entonces simplemente va a obtener la siguiente expresión la masa del café sobre la masa de la leche va a ser más o menos igual al diferencial de temperatura de la leche sobre el diferencial de temperatura del café con signo negativo entonces simplemente ustedes ya pueden determinar esta expresión o sea esta, esta relación delta test y pues si el café van a tomar 100 mililitros pues ya ustedes pueden determinar cuántos mililitros de leche van a tomar. Si del café van a tomar 250 mililitros, pues ya pueden determinar cuánto de leche tienen que agregar. Con esta expresión se calcula, o pues se resuelve ese punto. ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí, quedó claro, profe. Muchísimas gracias. Perfecto, entonces, eh, bien, si tienen más dudas, voy a estar por acá, voy a dejar de presentar y silenciar. Voy a estar por acá, por hasta las 8.40 más o menos. Profesor, dígame. Eh, ¿Cuándo podría usted subir este video? ¿Cuándo planeó qué? Disculpa, ¿Cuándo no te subir este video? Ah, pues si dejo de grabar ya, pues eh, ahorita, ahorita. <risa> ¿Y las clases anteriores, cuándo podría subir libertad?